fábrica acá en Paternal estaría cumpliendo ahora 90 años acá se hace corfetería venimos ya desde hace que falleció el dueño que era Mauricio Neiberger con algunos eh, inconvenientes con des despido masivo cosas que quería hacer el que quedó del de, heredero quedaron los hijos Alicia y Horacio y bueno, desde el 2012 más o menos que falleció el dueño, bueno, desde ahí fue un, prácticamente un vaciamiento. Venían trabajando con los materiales que había, no compraban, no estaban. Después intentaron echar 40 personas. No lo permitimos nosotros porque aparte de trabajar soy delegada, él también es delegado. Y bueno, tratábamos de, de que se mantenga nuestro puesto de trabajo. Hace 37 años que, estoy, que estaba trabajando. Eh, estaba en la parte de corte, en control de calidad, diríamos, haciendo el revisado de, para, de los cortes para mandar abajo para que lo confeccionen. Para todo esto pasó lo de la pandemia, que estuvimos suspendidos, no veníamos a trabajar, no cobrábamos nada, solo cobrábamos el ATP. Volvimos a trabajar en noviembre, desde ahí eh, la mitad de la gente suspendida, no quería llamar a trabajar, trabajaba con la mitad. Volvimos de vuelta al ministerio porque queríamos que la gente venga a trabajar, él no quería llamar por la pandemia. En mi caso, en el caso de, de muchos, tenemos eh, la edad a donde nadie no, no nos va a tomar. Yo tengo 52 años, tengo diabetes y no... No creo que consiga fácil laburo en otro, en otro, en otro lado, porque eh, eh, cuando sepan los problemas que tengo físico, eh, obviamente que no, no sé si me van a tomar riesgo, hacia mi arriba. Hasta que llegamos a, con todos estos conflictos al 5 de mayo con una notita pegada en las carteleras que decía cese de actividad hasta nuevo aviso. Y bueno, ahora cuando puso ese cartelito él decidimos quedarnos acá adentro. Contamos con el apoyo de los sindicatos, eh, ahora, bueno, nos constituimos en cooperativa Fue la única salida que teníamos Estamos en la espera de la decisión de la jueza Para poder, digamos, eh, negociar la marca O sea, tener la marca y la continuidad laboral acá en la empresa desde, Calcula que desde mayo que no cobramos Estamos, o sea, mal, venimos arrastrando deudas, alquileres Sacamos changuitas nada más no podemos hacer nada. Hoy acá no podemos trabajar porque no tenemos, digamos, un número de quit, algo para poder seguir o sea, no trabajando. Estamos no estamos produciendo. No, no, no. Estamos sí o sí a la espera de la decisión de la jueza. En el proceso de la cooperativa somos 50. Y del resto éramos 107 los trabajadores. Quedamos 50 ahora para la cooperativa porque el resto no quiere cooperativa. Se fue toda la parte administrativa de la empresa y los vendedores. Si ellos no quieren saber nada y bueno, nosotros no nos queda otra que quedarnos en cooperativa por el, dado el, los años de trabajo que tienen las compañera acá y los años en sí, porque toda gente grande ya. No conseguís trabajo si te vas de acá, casi todos tienen más de 40 años todos los que quedamos acá, es muy difícil conseguir un trabajo y que ya tenemos todas las secuelas de haber trabajado todos los años. Tenemos un plan de trabajo, porque de hecho para, para presentar la cooperativa necesitas un plan de trabajo. Uh -huh. eh, a lo que apuntamos nosotros, es eh, primero al local, porque la, la empresa cuenta con un local propio, abastecer el local, y a su vez bueno ir llamando a toda la cadena comercial. Ir de a poco, porque calculá que ni siquiera de cero arrancamos, arrancamos de menos 10 entonces nos cuesta un montón. Eh, ya el mantenimiento de las máquinas, las máquinas que hay son viejas, necesitas invertir para renovar. Esta empresa venía sin inversiones hace años. Hasta ahora no sabemos nada porque no se presentaron en las citaciones de la jueza, que necesitó audiencia dos veces, nunca fueron, no sabemos nada. Sé que hablaron con la jueza y que dijeron que entregaban las llaves del local, que nosotros no teníamos eso, lo entregaron, se lo dieron al síndico. Pero no, ausencia total desde el 5 de mayo que se fueron, se los citó dos veces en el ministerio. Una vez fue él a decir que quería despedir 60 personas, que era la única forma viable, que de otra forma él no podía continuar si no despedía a los 60 trabajadores. Obviamente que lo rechazamos y bueno, a partir de eso el 17 de mayo pidió su propia quiebra. Esto nos destrozó a todos. Porque imagínate, eh, acostumbra 37 años que yo tenía mi sueldo, no, no, todos los beneficios, qué sé yo, y de repente quedarnos así, es como que nada, viste, es muy triste lo que hicieron con nosotros. ¿Qué da eso? Esperar la decisión de la jueza por sí o por no, y bueno, ver qué haremos si nos da para continuar, es abrir el local, empezar a vender, ver eh, mañana vienen de INAES la que se encarga de la parte de los subsidios, viene a visitarnos acá y a ver cómo podemos hacer, cómo está la empresa y de qué forma nos pueden dar los subsidios. El que salga mal no lo analizamos, o sea, la cooperativa está constituida. Trabajar, digamos, vamos a trabajar. Buscaremos dónde, cómo, pero la... tenemos toda la fe en que la jueza nos va a dar la continuidad acá. Nos estamos fortaleciendo, digamos, estamos, el espíritu de cooperativismo lo estamos viviendo eh, en carne propia, así que no, con respecto a eso nos estamos fortaleciendo. Somos optimistas en que va a haber que somos 50 trabajadores que queremos continuar trabajando.